Hola, en este video quiero explicar la última parte del proceso de certificación para facturación electrónica que es la etapa 4 de muestra impresa ¿Ya? para eso requieren tener los PDFs de los sets que hemos ido generando en los distintos videos los cuales, si recuerdan, fuimos generándolos cuando fuimos haciendo las respectivas certificaciones y subidas de los archivos de puestos internos si por algún motivo no tienen los archivos, los pueden generar acá en, la, en este botón azul van a acceder a la utilidad que permite generar los PDFs a partir de los XML ya. una vez que ya tengan los PDF generados lo que deben hacer es subirlo a impuestos internos entonces para eso vamos a la página de impuestos internos al ambiente de certificación y pruebas y hacemos clic en la opción de muestra de empresa en esta página debemos colocar el root de la empresa y en, eh, aquí vemos que nos cargó inmediatamente eh, una revisión ya. esto pasó porque yo había creado la revisión previamente en el caso de que Ustedes no tengan la revisión O nunca lo hayan hecho Y estén primera vez entrando eh, Deben crear una revisión nueva ¿ya? En ese caso les va a pedir el root del proveedor Y al colocar el root del proveedor Que es Asco, porque Sasco es el creador de LibreDT eh, Acá les va a aparecer una opción que dice crear Y con eso crean la revisión de nuestra empresa Y les va a aparecer el mismo que estamos viendo en este momento ¿ya? ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, tenemos los archivos acá En la carpeta PDF con todos nuestros documentos y debemos empezar a subirlo. Para eso, por ejemplo, tomamos el set básico simplemente y lo llevamos a la página y lo arrastramos donde dice arrastre archivo aquí. Y hacemos eso con todos los documentos. ¿ya? La idea es que a medida que se van subiendo los documentos, el impuesto interno va a ir chequeando ciertas cosas. En este caso, chequea el timbre, que el CAF sea correcto, el TED y una validación. Esos cuatro puntos que ahora están naranjos deben quedar verdes. ¿ya? Una vez que esos cuatro puntos estén verdes en todos los documentos, la aplicación del servicio puesto interno nos va a permitir enviar los documentos para revisión de un funcionario. Ese funcionario hace una inspección visual de los documentos y si, eso, y si esa inspección visual está correcta, nos aprueban la muestra impresa. Aquí podemos ver que los documentos que subimos recién están eh, todos en verde. Entonces hacemos lo mismo con el resto de los documentos. ya Como podemos ver, aquí tenemos todos los documentos en Verde, y por esa razón, ahora se nos ha habilitado el botón enviar al SI. Entonces, hacemos clic en enviar, y con eso, las muestras impresa fueron enviadas para la revisión del funcionario. Si queremos ver las muestras impresas que tenemos en revisión, podemos hacer clic en muestra de impresa en revisión, y con eso nos va a mostrar que en este momento tenemos en revisión, de, en espera de revisión de un funcionario, eh, los documentos de en este caso Turismo del Valle. Bueno, y con eso concluimos. La, el proceso de certificación con la etapa 4 y si todo sale ok con la revisión del funcionario nos va a llegar un correo indicando que las muestras de empresas fueron aprobadas y con eso eh, la empresa está lista para hacer la declaración de cumplimiento que es la última parte para poder ser eh, autorizado a facturar en ambiente de producción la declaración de cumplimiento está explicada en otro video y con eso el proceso de certificación termina muchas gracias